Soy Mario Montelongo, soy fundador de Distrito Fijo y constructor de bicicletas. Distrito Fijo nace a finales de 2012 con la idea de eh, pues hacer bicis diferentes a las que podrías conseguir en el mercado mexicano. Así que empezamos a traer cosas eh, de otras partes del mundo, de cuadros, ruedas, manubrios y empezamos a juntar las, las piezas para hacer como bicis únicas a, al gusto de cada quien. De ahí nos fuimos eh, pues cada vez más metiendo en temas de construcción de ruedas, de eh, pues personalizar cada vez más las bicis hasta que llegamos al punto de decidir que teníamos que hacer nosotros nuestros propios cuadros. Eh, a finales de 2013 comenzamos a, a, pues a construir bicicletas eh, y, y ahora pues, eh, la idea es que cada cliente que llega aquí pueda llevarse una bicicleta hecha a la talla y medida de, de cada quien. ¿no? Es este, eh, abrir de toda una gama de opciones, de, de, desde escoger el acero con el que quieres que se haga tu bici, hasta pues los ángulos ¿no? y, y, y qué tipo de características quieres que, que tenga tu bici para eh, para pues lo que la vayas a usar específicamente. ¿no? Nadie está hecho en serio y por la misma razón no quiere decir que una bicicleta eh, con eh, de medidas estándares sea lo mejor para cada uno de los, eh, de los que quieran sumarse a, a andar en bici. Uh -huh. Creo que uno de los principales eh, errores eh, que tiene la gente cuando quiere por primera vez este, involucrarse en el, en el deporte o en el en, la recreación de andar en bici, aquí, es que se compran aquí, bicicletas eh, que no están hechos para ellos. Entonces siempre empezamos con una plática de, de, de a qué se dedican y para qué quieren esa bici. Eh, es un proceso de conocer a la persona también y poco a poco vamos ya avanzando en el, en el tema de um, cuáles son sus gustos o cómo le gustaría que fuera. Yo vivía en Coyoacán y empecé a, a trabajar en Polanco. Eh, mis desplazamientos en coche eran de cuando menos una hora y en bici comencé a hacer hasta 35 minutos, 30 minutos. Entonces empecé a retomar la bici y dije, wow, o sea, es, esto es un... Este, esto es un parteaguas para mí, cambió mi vida. Eh, la usaba ahora para todo y luego me di cuenta que quería una bici que pues, satisfaciera mis necesidades y no la encontraba en el, en, en el mercado, no la encontraba en las tiendas eh, entonces pues dije voy a hacerme una bici yo eh, me hice una bici y le gustó mucho a un amigo, eh, me la compró, me hice otra bici eh, me la empezaron a chulear mucho, entonces dije pues, la voy a vender eh, y empezó como un pequeño negocio eh, obviamente pues ya empecé a buscar yo un lugar donde pudiera hacer las bicis y fue hasta que me mudé eh, a la San Miguel Chapultepec que encontré un pequeño este, espacio donde podía montar el taller y empezar a hacer las bicis. Eh, soy economista de profesión eh, y pues ahora eh, bicicletero.